Continuamos entonces ahora con Susana Martín Belmonte. Muchas gracias. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Eh, bien, bueno, voy a ver <ríe> si os cuento un poco lo que las razones por las que estoy aquí. Eh, en general, eh, yo creo que la razón por la que Partido X me interesa es que eh, estoy 100% de acuerdo con el principal punto de su programa, que es democracia y punto. De hecho, yo en mi actividad eh, como activista eh, lo que hago es eh, defender una cosa que es la reforma monetaria y uno de los puntos dentro de, de la reforma monetaria para mí importantísimos es el control social del crédito. Hubo una pregunta que me hizo alguien desde la audiencia, una vez que estaba eh, exponiendo mis, eh, bueno, mis, mis, eh, mis, mis, mis puntos de vista en este sentido, de la, de la necesidad del control social del crédito, y esta persona una vez me dijo, en ese momento me dijo, eh, ¿cómo nos libramos de la estupidez de la gente?, Creo que es una pregunta muy relevante ¿no? y yo creo que eso es justo la respuesta de por qué a mí Partido X me convence y me convence porque no es Partido X sino es la red ciudadana. Es decir, para mí lo importante de Partido X es que es una red de personas que están trabajando de forma conjunta en pos de alcanzar unas soluciones y, y unos objetivos ciudadanos. Y yo creo que realmente esa es la clave. La clave del de cambio que tenemos, que la sociedad tiene que producir, o sea, que tiene que dar, es justamente la implicación de la ciudadanía. Es el hecho de que consigamos colaborar de una forma que nos dé mejores resultados que agruparnos en torno a ideologías fijas y que nos permita desarrollar la inteligencia colectiva. Es decir, que la inteligencia del grupo sea superior a la de los individuos. Y, eh, en mi opinión, la metodología que aplica la red ciudadana es, eh, es, eh, es una metodología aprobada. Yo vengo del mundo de las nuevas tecnologías y he comprobado eh, eh, de forma directa los resultados de aplicar la metodología que usa eh, la red ciudadana, en este caso, en el, en, en el ámbito del software, en la creación de Linux, o sea, yo he visto eh, los efectos de, de la creación de Linux. Eh, ha sido un software que ha desplazado completamente al, al software líder del mercado, que era eh, el software de servidores de, Linux, de, perdón, de Microsoft, y um, y entonces, eh, también he tenido la ocasión de estar en el cercana desde el mundo de la tecnología al mundo editorial y también he comprobado los efectos que ha tenido Wikipedia, que ha sido otro de los, otra de las creaciones de esta metodología. Y, um, y básicamente creo que realmente es una metodología que puede funcionar. No sé qué resultados puede tener en el mundo político esta metodología, se ha utilizado para otras cosas antes. Pero yo creo que si está revolucionando eh, ámbitos como, como, como el mundo editorial de las enciclopedias o como el mundo del software, perfectamente hay una base para pensar que pueda ser muy determinante en el mundo político… Eh, pues, toda esta fórmula de sacar adelante, digamos, eh, sacar a la luz las iniciativas más interesantes, de que haya un núcleo de gente buscando esas iniciativas, de que haya otro, otro, otro conjunto de gente ponderándolas, eh, criticándolas de forma eh, constructiva, que haya un proceso de deliberación de colectiva y de, y de análisis de los resultados, eh, creo que todo esto construye una inteligencia colectiva, no es simplemente votar sí o no a esto o aquello, a una cuestión u otra, sino que realmente del proceso de opinar y de, y de votar, y de recibas un feedback que te ayude a, a construir y a mejorar como persona y, y, y eso construye también colectivamente. Entonces, eh, bien, para mí esa es la cuestión clave. ¿Por qué, por qué Europa? Pues... Europa, eh, a, aquí hay una cuestión de base, es decir, ¿estamos en Europa o no? Eh, personalmente para mí la respuesta es que sí estamos en Europa y, y si estamos en Europa tenemos que estar donde se deciden las cosas en Europa porque es ahí donde se crean las decisiones que después nos afectan en la mayor parte de los a, asuntos más críticos. Eh, las políticas económicas eh, en gran medida se hacen en Europa, la política monetaria se hace totalmente en Europa, incluso la falta de una política común, como en el caso de la política fiscal, nos afecta enormemente, de forma muy negativa, es necesaria una armonización fiscal y eso solo se puede producir eh, en Europa para evitar el dumping fiscal que tanto daño está haciendo a las haciendas de los países eh, que no entran al juego de bajar eh, los impuestos para conseguir más capitales, para atraer capitales. Entonces, eh, creo que eh, Europa es eh, uno de los lugares fundamentales para estar. Es verdad que el Parlamento Europeo hoy por hoy no legisla, pero pero es verdad también que cada vez tiene un poco más de competencias y desde luego desde allí se pueden articular algunas eh, recomendaciones y se pueden, se pueden aunar voluntades con otros grupos eh, europeos y alcanzar, ir avanzando en los objetivos eh, programáticos de, de, de, del Partido X. Um, respecto a mí, bueno, pues... Eh, yo eh, he estado, yo soy economista, eh, lo que pasa es que he estado toda la vida trabajando en el mundo del de comercio internacional y de las nuevas tecnologías. Precisamente por eso tengo bastante experiencia eh, de negociación internacional con, eh, con gente de, de todas partes, no solo de Europa, sino de otros países también, incluso de Asia y Estados Unidos, Australia, etcétera. Entonces, eh, tengo un punto de vista bastante claro de, en economía, qué es lo que nos aporta y qué es lo que nos resta. Creo que la ciencia económica tiene graves fallos que hay que subsanar y, y esos fallos la convierten en un instrumento de dominación. Yo he dedicado mucho tiempo en una investigación personal que, afortunadamente, desde hace unos años puedo compartir con más gente, lo cual me permite mejorar también. ...pero que en un primer momento fue bastante solitaria y que tuve que hacer desde, desde, desde la independencia absoluta... ...porque digamos que mi ámbito en el, en, el, en el tema económico era la universidad... ...y en la universidad no encontré absolutamente ningún apoyo para... ...en mi universidad en la que yo estudié con mis antiguos profesores... ...no encontré ningún apoyo para la labor que yo me proponía realizar y um, una labor de reflexión sobre, sobre los modelos económicos y, en concreto, en el tema monetario. Pero, entonces, bueno, yo he tenido que llevar a cabo una reflexión personal que, que me permitiera realmente alcanzar el objetivo que yo, eh, que yo buscaba cuando me, cuando me inscribí en la carrera de Económicas, que era el objetivo de entender mejor el mundo, de entender cómo funciona el mundo. Entonces, esto no lo conseguí simplemente acabando la carrera, sino que tuve que realizar esta, esta, este proceso de reflexión personal y tuve que volver a las preguntas más simples, que son las que nunca deberíamos abandonar. En, en economía deberemos seguir con las, con las preguntas que, que la gente más simple que no sabe nada de economía se pregunta. Por ejemplo, ¿por qué...? Tenemos que trabajar cada vez más, si cada vez hay métodos más, más, más eficientes para, para producir lo mismo con menos horas de trabajo. ¿Por qué para, para mantener un bienestar nuestro tenemos que aumentar cada vez más la producción, el PIB, aunque eso suponga la destrucción del planeta? Entonces, hay muchos porqués que es de donde yo partí, de, de intentar dar respuesta a esos porqués. Y entonces, eh, yo creo que eso es lo que yo puedo aportar, más que la capacidad de, de, de dar grandes respuestas, es la, la capacidad de dar, hacer preguntas muy simples y de buscar con, con bastante trabajo y esfuerzo esas soluciones y, y al final eh, se llega a, a, a, esta, bueno, pues a esta comprensión de, de cuáles son los fallos fundamentales de, de la ciencia económica, que es la disciplina más influyente hoy día, y que, y que debemos eh, realmente filtrar todo lo que, todos los eh, dogmas que nos transmiten eh, en este sentido, porque es, es muy importante decir que no a todo aquello que realmente es falso y que encima el, el hecho de creérnoslo mm -hmm. es lo que nos esclaviza y nos convierte en, en, en súbditos dominados. Y finalmente, um, uh, finally I think I have to speak a little bit in English, no? That fue was part of the plan. Bueno, um, well, I've been working a lot in um, in uh, other countries. I've been living in London, for instance, for a while and uh, I've been uh, also learning English in in America for a for a for a, for a few months, and uh, um, I'm quite fluent in English. And uh, I, uh, je peux parler un peu français aussi. Uh, je le je, je assez, mais <laughs> je peux uh, reprendre si je si je suis dans un environnement en el que yo puedo escuchar francés todo el tiempo y eso es todo. Gracias. Gracias a ti, Susana. Venga, vamos con el turno de preguntas. Ha habido muchas preguntas ahora para tu intervención y hemos... Bien, vamos con, las, priori con las, las que se han priorizado. Esta primera pregunta viene de la web y dice, ¿crees que hay recursos suficientes para que cada ciudadano tenga las necesidades básicas de alimentación, vivienda y energía cubiertas? Por supuesto que sí. Eh, eh, yo creo que es importante entender una cosa y es que en cualquier estado siempre se generan los recursos que realmente se quiere generar. Hay que pensar que, por ejemplo, en el antiguo Egipto se podían permitir el lujo de hacer pirámides, lo cual, si se mira desde un punto de vista actual en cuanto a la utilidad que puedan tener o la productividad o, o lo que pueda eso aportar, es obviamente completamente eh, ineficiente, eh, no, no tiene ninguna, ninguna utilidad, era, era un simple hecho eh, religioso, eh, una creencia ...y sin embargo encontraban los recursos para con la tecnología tan básica que tenían entonces... ...crear aquellas obras increíbles eh, que nos han quedado hasta, hasta hoy. ¿no? Entonces, quiero decir, si los egipcios, si los egipcios podían crear pirámides... ¿no, ...¿no vamos a poder nosotros dar de comer a toda la gente? Eh, por supuesto que sí, eh, existen viviendas vacías y gente eh, sin vivienda, eh, existen excedentes agrarios... Y, y, ...y gente que no, que no, puede, que no puede alcanzar para, para, para comer. Sobre todo en el primer mundo la cosa es todavía más grave... ...porque es, es, es obvio que existen los recursos... ...los recursos de hecho nos desbordan. Eh, tenemos las estanterías de los supermercados llenos... Y, ...y sin embargo no se venden. Está claro que hay un problema que va mucho más allá... ...de, no, de que no existan los recursos. Lo que no existe es... ...el método adecuado... ...para que la gente acceda a esos recursos... ...pero por supuesto que hay recursos. La segunda pregunta... ...viene de Facebook... ...¿qué sectores considera estratégicos... ...en la economía europea? Bueno, Europa es muy grande... ...los sectores son todos... ...en Europa... ...nosotros, eh, nuestros sectores estratégicos... ...son los servicios... ...claramente, pero tenemos también... Eh, ...que hacer un hincapié especial en, en las nuevas tecnologías, yo creo... ...y en la inversi en la, y en la investigación y el desarrollo, porque tenemos muy buenos recursos ahí. Y, um, y eh, yo creo que sí, los sectores realmente... Um, hombre ...en Europa lo que tenemos sobre todo es, es conocimiento, es, eh, es lo más fuerte. Eh, digamos que la, la industria eh, se ha externalizado bastante... Lo que pasa es que es verdad que estamos generando cada vez más, eh, se están generando las condiciones para nuevos sectores industriales precisamente basados en el conocimiento. La posibilidad de las impresoras 3D abre, abre nuevas posibilidades en cuanto a, a una nueva revolución industrial que nos permita eh, relocalizar la industria y esto no sabemos dónde nos puede llevar, eh, son, son, son procesos incipientes que se están empezando a dar y que habría que, habría que, a los que habría que prestar mucha atención. Otra pregunta viene de la web. ¿Existe alguna moneda complementaria a nivel europeo que pueda estimular economías alternativas de confianza frente al sistema actual del euro? Pues muy interesante. Eh, hay una moneda complementaria, pero hay varias monedas complementarias, que, pero las que, la que está teniendo el más impacto eh, de forma bastante silenciosa no está en la Unión Europea, pero sí está en Europa y es el BIR, el BIR suizo. Es una moneda que utilizan más o menos 60.000 empresas suizas que está... Eh, ...actuando de forma contracíclica desde, desde la Gran Depresión de los años 30. Es decir, desde entonces ya un grupo de empresarios suizos se unió para crear esta moneda eh, y utilizarla entre ellos... ...para sus intercambios y ponerse, digamos, a cubierto de los problemas generados por las contracciones monetarias... ...que se generaban en la economía convencional... Y, y, y desde entonces eh, esta moneda ha ido creciendo cada vez más en volumen, en el número de empresas que la utilizan y está alcanzando un, un bueno, ahora mismo una de cada cuatro empresas suizas utiliza el BIR. O sea, eh, y entonces eh, cada vez que tienen un problema monetario eh, acuden al BIR y utilizan más y, y lo que hacen es, eh, digamos, sustituir. Eh, digamos, proveedores que a lo mejor tenían externos uh, por proveedores internos. Entonces, eh, eh, con eso se fomenta el comercio local y, y digamos que es una economía enormemente estable la que genera, la que genera esta moneda complementaria suiza. Entonces, eh, sí, desde luego ah, en este sentido hay bastantes... Eh, hay, hay, un, hay un precedente muy claro, aparte hay otras experiencias, por ejemplo el Kim Gauer en Alemania, eh, que también está, está teniendo bastante impacto y, y, bueno, y muchas otras experiencias que son más jóvenes y que por lo tanto todavía no se puede ver un impacto muy grande de ellas, pero que, que son muy ambiciosas y que están muy bien formuladas. Otra pregunta, viene de Facebook. ¿Cómo defender la economía de los países de los ataques especulativos? Bueno, para mí esta es una de las claves esenciales. Es decir, tenemos, eh, tenemos una recesión generada por una crisis que ha venido por un crédito mal otorgado, porque se ha otorgado con eh, criterios especulativos. Entonces, eh, eh, realmente necesitamos una nueva forma de dar crédito, necesitamos una forma de dar crédito que no sea especulativa. ¿Por qué? Pues porque, eh, en primer lugar, porque eh, esto de que el mercado financiero... Eh, es un mercado, es, es mentira, o sea, en un mercado la responsabilidad de cada agente es la de asumir sus pérdidas y en el mercado financiero ya sabemos que esto no pasa, es decir, cuando uno de los agentes que otorgan crédito lo hace mal y, y, y quiebra, pues eh, no es ese propio agente el que asume sus pérdidas, entonces, sin responsabilidad individual no puede haber mercado porque no hay, no, no hay ningún mecanismo de autorregulación. Es decir, no, no existe la, este, este mecanismo de que yo tengo que hacer las cosas bien porque si no lo pierdo, pierdo mi empresa. Ese mecanismo desaparece. Entonces, eh, digamos que, que sin ese control social del crédito eh, llegamos a esta, esta economía especulativa que además eh, pues no, no produce una buena asignación de los recursos. Entonces, la, la clave y para proteger a, a los países de la especulación, que era lo que se preguntaba, es eh, pues generar vías de financiación que, sea, que estén exentas de, de la especulación, es decir, que es cuyo, eh, cuya, cuya, cuya fórmula de creación monetaria eh, se, se, sea un tipo de crédito que, en, en el cual se excluya de forma explícita la especulación. La especulación, eh, en cuanto hubiera un criterio social de, de otorgar el crédito, desaparecería, porque es un juego de suma cero. Es decir, para que el especulador gane, gane dinero, eh, los demás tenemos que asumir pagar por un bien que necesitamos un sobreprecio, que es la ganancia de ese especulador. Entonces, eh, esto no aporta absolutamente nada al bien común, la especulación, está claro. Entonces, eh, en cuanto hubiera un criterio social en, en, la, en la asignación del crédito, la especulación desaparecería. Eh, otra pregunta que viene de Facebook, eh, un poco más personal. ¿Cómo resolvería su desconocimiento sobre una materia concreta? Bien, pues eso es una cosa a la que me he enfrentado con frecuencia, <risa> así que me la usé perfectamente. <risa> eh, yo lo que hago es investigar, o sea, cuando no sé de algo lo que hago es eh, buscar respuestas, de hecho es que es básicamente lo que, lo que me he dedicado a hacer, o sea, es, es mucha... Eh, cuando, cuando lo que lo que ves no te convence, eh, no solo cuando no lo sabes, sino cuando las respuestas que tienes, que son supuestamente la verdadera solución al tema, no te convencen, lo que hay que hacer es investigar, es observar la realidad. Eh, por supuesto, leer cuando, cuando las respuestas están escritas y cuando no están escritas, pues eh, tratar de, eh, de observar. Y de, y, de, y de imaginar cómo puede funcionar algo, ¿no? entonces eh, muchas veces así a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, el hecho de que yo creé ideé un sistema monetario alternativo y cuando terminé de escribir el libro y, y, y ya eh, lo publiqué, de repente me encontré con un montón de gente que ya estaba haciendo cosas enormemente parecidas. ¿no? Entonces, muchas veces el, el imaginar, el, el, el tener el valor de, de crear tú la respuesta a las cosas que no sabes y que no encuentras respuestas en ningún sitio, muchas veces te conduce al lugar adecuado eh, pero, claro, depende también de, de las circunstancias y del tipo de, de necesidad que estemos, que estemos barajando. ¿no? Por último, otra pregunta que viene de la web. Desde el punto de vista económico, ¿cómo abordarías la actual crisis crediticia y de deuda que ahoga a Estados y ciudadanos? La crisis de deuda y crediticia, eh, para mí tiene varias. Hay que hacer varias cosas de forma simultánea. En primer lugar, eh, hay que resolver el problema, eh, el problema actual de la deuda, eh, que, es, eh, que es impagable, ¿no? Entonces, eh, necesitamos un rescate, pero un rescate de las personas. Eh, el rescate de las personas produciría el rescate de las, de, o sea, digamos, la solvencia o, o por lo menos la estabilidad de las entidades financieras también, ¿no? porque si las personas son capaces de devolver sus créditos a los bancos, pues los bancos no tendrían problemas, pero en primer, si, si rescatáramos a las personas nos evitaríamos todo el problema social de los desahucios. Entonces, eso sería eh, para mí una, un, primer, un primer paso ineludible. Eh, eh, el siguiente paso sería… Crear, un, uh, crear unos mecanismos de crédito y de liquidez que permitan financiar a la economía real. Es decir, lo que no se puede permitir es que la economía financiera esté en problemas y que eso suponga que la economía real, que es la que, la que da el empleo mayormente a, a, a toda la población, la que genera la riqueza, la que, la que, bueno, ...de la que dependemos, ¿no? eh, pues esté este languideciendo porque ha habido un problema... ...en el sector financiero, pues si este sector financiero no nos da soluciones... ...necesitamos otro, entonces es eh, tan simple como crear vías de financiación alternativa. Pueden ser dentro o fuera del euro, esto ya depende de en qué posición estemos... ...para, para acometer las soluciones... Eh, pero, pero, claramente hay que hay que crear esas vías eh, alternativas de liquidez. Eh... Y, bueno, básicamente eh, estas son las, las dos líneas principales de actuación que creo que serían, que serían necesarias. ¿no? Y, sobre todo, estas vías eh, alternativas de, de financiación tendrían que ir ya, yo creo, con otro esquema. Es decir, no podemos reproducir el problema que hemos tenido, sino que <coughs> tendríamos que crear ya una vía de financiación diferente ya con, pues, con un control social del crédito, con créditos sin intereses, que nos evite la necesidad de crecimiento constante del sistema económico y, y, y, y que ya nos establezca unas reglas diferentes de colaboración en el mercado para crear un modelo productivo diferente. Pues muchas gracias Susana por todo.